Estamos de vuelta, mis amigos, con ustedes en su programa de mañana. Vamos a continuar con el contenido de nuestro programa. Vamos a escuchar al amigo Fulvio Ureña, que tiene un tema para nosotros. Buenos días, Fulvio. Muy buenos días, amado. Buenos días, Carolina. Buenos días. Fulvio. Se está desarrollando un caso de una familia que ayer... Eh, el señor de la familia que se llamaba Rafael Peralta Espinal murió y fue enterrado ayer mismo. Y su esposa también presentó algunos síntomas raros. Lamentablemente murió esta madrugada y se están haciendo los aprestos para enterrarse. Y su hijo, un niño, un niño, creo que de algunos seis años, también está interno y está con los mismos síntomas. O sea, muere el padre, la madre y un y niño y ahora está... el niño está ya. en cuidados intensivos. Entonces, eh, se está averiguando, se está investigando eh, para darle a conocer a la población qué está sucediendo con esto. Ya el Departamento de Salud está al tanto de todo, el sistema de epidemiología también, y se le está dando seguimiento. Mientras tanto... Eh, es una situación que no tiene una explicación lógica hasta el momento. Bien, yo quiero compartir con ustedes dos fotos que envié a producción. La primera foto es esta foto que se hizo viral donde está el contraste entre lo que fue la Plaza de la Bandera ayer y lo que fue el desfile militar que se hace tradicionalmente en el malecón. Con esa foto, si producción es tan amable, la puede ubicar. Ok, con esa foto que ustedes ven ahí en la Plaza de la Bandera, y en el malecón, usted puede ver el contraste. Pero quiero resaltar lo siguiente. En la foto de abajo, del desfile tradicional militar que se hace en el malecón todos los 27 de febrero, donde la población acudía normalmente a ver estos desfiles, que son, por cierto, muy hermosos. No es en contra de los militares, no es en contra de los organismos castrenses de nuestro país, no es en contra de la policía, la Marina, la Defensa, la Armada Dominicana. No. Esa manifestación que se dio... Ahí, eh, eh, esa foto que refleja eh, eso en el malecón, donde el desfile se ve solo, sin gente, es un descontento de la población, un descontento total hacia la política que han estado desarrollando el gobierno del PLD. La primera foto, la de la plaza, es una manifestación... De protesta. Ahí se le está diciendo lo malo que han gobernado para darle respuesta al pueblo. Ahí se le está hablando a los funcionarios, los encumbrados que están. Ahí se le está hablando a los funcionarios el descontento que hay con ellos. Ahí se le está hablando al gobernante Danilo Medina lo descontento gente? que se está con ellos. Mira él. eso, amado. ¿Por qué? No han dado respuesta a la corrupción. Es uno de los temas principales que esos jóvenes se resaltan. La corrupción, la impunidad. Somos uno de los países más corruptos del hemisferio. Y eso no se puede ocultar. Por más cosas que quieran vender, por más cosas que quieran decir, no conocer esa realidad y hacerse los oídos sordos y los ciegos. Y preguntar cuál corrupción, dónde está la corrupción, quién es y quién no y quién na todo eso lo que hace es que agudiza más el caso. Y una de las cosas más importantes, darle respuesta de lo que pasó en las elecciones del 16 de febrero. Ese boicot que hubo a esos momentos de democracia, de elegir y ser elegido. Todo eso. Eso es lo que se necesita para preguntar. Miren ahí parte de la Policía Nacional regalando banderas, regalando flores a los jóvenes que iban a la marcha. Excelente, buena actitud, buena buena actitud. No, no es en contra de ello, es en contra del sistema de gobierno que nos desgobierna. que lamentablemente se han pasado todos estos años cubriéndose uno con otro, protegiéndose unos con otros, debilitando la institucionalidad, de nuestro país y también destruyendo la independencia de nuestras instituciones un estado de derecho que debe de tener régimen de consecuencia, en este gobierno no ha habido régimen de consecuencia para los funcionarios, para el gobernante para todo el que ha tenido problemas con corrupción e impunidad en nuestra nación eso, eso es lo grave que cuando no hay Estado de Derecho, cuando no hay régimen de consecuencia, las instituciones se debilitan. Y no reconocer lo que está pasando es un absurdo. No reconocer la demanda del pueblo es un absurdo. No reconocer a los jóvenes es un absurdo. No reconocer esa necesidad de cambio es un absurdo. Y querernos a nosotros indilgar todas las bonanzas, sin hablar aquí de corrupción, sin hablar de impunidad, sin hablar de préstamo. Y ahí voy a la segunda foto que envié. Una segunda foto que envié a producción. Yo quiero que me la resalten, por favor. Esa, esa foto, esa foto, que es una foto de la dignidad de la humanidad. Es una foto de la dignidad de la mujer. No, no, la anterior. La que aparece la mujer con, con su encinta embarazada, con, con su barriga afuera con un letrero arriba. Ese letrero dice, por el futuro. Esa foto se hizo viral, por el futuro. Ella es una joven dominicana embarazada que espera un bebé. Y esa foto, señores, por el futuro. Eso es a lo que nosotros tenemos que ser responsables ser responsable con nuestras actitudes hoy, ser responsable con nuestras vidas hoy, porque detrás de nosotros vienen esos, vienen esos bebés que están en el vientre de la madre hoy y vienen a vivir en este país y van a encontrar a un país hipotecado. Ese bebé que ella tiene en su vientre ya está debiéndole al Estado cerca de 300 mil eh, pesos dominicanos por las deudas irresponsables que se han hecho para seguir eh, hurtando los bienes del Estado. Más de 240 mil millones de pesos del presupuesto dedicado todo a deuda. Aparte de los intereses que hay que pagar. Y esto implica darle menos reivindicaciones al pueblo. Y eso implica darle menos eh, necesidades sentidas ya terminadas. Nosotros tenemos la mayoría de las ciudades de, de nuestro país con sistemas cloacales detartalados, dañados y otras no tienen. Es un pasivo ambiental ahí terrible. Nosotros tenemos un plan de vivienda colapsado. Aquí hay una demanda de más de dos millones de viviendas. Sin embargo, no hay un plan para vivienda. Ahí tenemos nosotros el problema de la misma salud. Usted va a los hospitales y no es lo que dice el presidente, que son los mejores del mundo. Eso es pura mentira. Es un sistema de salud colapsado. Por falta de, de, de medicamentos y falta de muchísimas cosas. Y usted tiene también eh, el, el, el mismo caso de la seguridad ciudadana, de que somos el cuarto país más seguro del mundo. Todo eso son basofias y mentiras y falacias. La realidad es que usted tiene que tener su casa llena de barrotes de hierros. Y, estarse, y estarse cuidando eh, eh, las 24 horas con cámaras, con alarma, con vigilancia privada, con todo. Y estar asustado cuando llega su hijo a la casa. O cuando está afuera. Y si sale, inmediatamente estar cerrando las puertas. Entonces, lo grave de eso es no reconocer la realidad que estamos viviendo. Ese futuro, esa madre embarazada, van a seguir naciendo niños. Y nosotros, como generación presente, tenemos que darle una respuesta. Y una de las cosas más importantes que me gusta de estas manifestaciones de los jóvenes es que está llamando a todos los funcionarios que están... Y a los que vienen, a los que vienen, aquellos que vienen con el cambio, por ejemplo, que el cambio que ofrece Luis Abinader, de instituciones independientes, de justicias independientes, aquellos funcionarios que vienen, que no alberguen esperanza que se les va a proteger con impunidad, que no alberguen esperanza que se va a proteger su corrupción con una justicia blindada, amañada y arreglada como la tienen. Esa población es lo que más me gusta de esos jóvenes que están llamando a poner fin ya a lo que es corrupción, fin a lo que es impunidad, para garantizarle a esos jóvenes y a los niños que vienen, un país con mejores condiciones de vida, que lo que se va en corrupción, y lo que ay. se va en robo, pueda servir para darnos a nosotros mejor salud, para darle a ellos may mayor seguridad.